Entonces vamos a buscar una postura cómoda y es recomendable dejar los ojos abiertos o entreabiertos, como vamos a meditar una hora, para que después no se vayan al mundo de los sueños, ¿verdad? Y se queden en este estado de vigilia. Entonces vamos a inhalar paz. nuestro cuerpo de esa energía de paz y sentir que esa paz va aliviando las tensiones de la cabeza como si todos los dolores Toda la tensión de la cabeza y el rostro, poco a poco se alivia, se calma, ahora mi sonizo al inhalar profundo, que se relaja el cuello. Se relaja totalmente el cuello. Y sigue liberándose de tensiones los hombros. Como si ya no hubiera carga en los hombros. Totalmente relajados. Inhalo paz y relajo la espalda. Visualizando que toda la espalda está tranquila, sin peso y sin presión. así relajo el pecho llenando mis pulmones de tranquilidad respiro amplio libre ahora voy relajando los brazos totalmente llenando los brazos de tal paz que están livianos sigue fluyendo esa energía por el estómago aliviando cualquier malestar en el estómago, relajo, suelto, así ahora voy llenando de paz las piernas y los pies, por ellos esa energía sanadora de la paz que alivie los pies los dedos de los pies y esa paz llega ahora a la mente fuera, agua que limpia la basura de todos los pensamientos inútiles. Ya lo que pasó, pasó. Limpio. Sano las secuelas cualquier emoción en mi corazón, como si la energía de la paz, también sirviera como energía sanadora, que va aliviando cualquier sentimiento en mi corazón, así por unos momentos fui sanando y limpiando la mente y el corazón. En este estado de conciencia, entiendo que no es pensando en lo negativo, en el pasado, en los errores, que estos se solucionan. Si hay algo negativo que alguien me entregó con palabras o actitudes, o lo veo afuera, soy yo quien lo tomo y lo llevo dentro de mí. Cuando está dentro de mí, ya no puedo dar luz, porque ensombrece mi corazón. Así, lo que sea negativo, lo voy a sacar del clóset de mi corazón. Como si fuera ropa sucia acumulada. Saco todo eso. No mantengo nada en mí. Fui dando espacio para que el alma Vuelva a brillar, tu espacio para ser unos momentos dejo que en el alma en el cruce del corazón esté el alma suprema la fuente eterna de amor universal el océano de misericordia, de perdón. Aquel alma que conforta los corazones. Por eso es el alma que todos recuerdan a la hora de dejar el cuerpo. Compañero sutil, espiritual, el que da un apoyo constante, fue invitarlo a mi corazón de... su energía divina, su compañía sutil, se esparza, transformando, llenando mi ser pura de la fuente universal de amor me da fuerza que a veces no tengo para limpiar algunas cosas que aún afectan sé Esta conexión sutil aclara mis pensamientos, desenreda mi confusión y quita el peso de la negatividad. A veces las soluciones están justo frente de mí pero necesito esa energía sutil que solo la introspección el silencio me ayudan a sentir la fuerza pura del alma suprema invocando dentro de mí esa naturaleza original de paz de perdón de amor vuelvo a sentir que yo el alma estoy a salvo estoy bien sintiendo aquí Este oasis de luz como la fuerza espiritual que hay en mí trae frescura al alma en una paz real poderosa estable más allá de las decisiones erradas protegida a salvo de la ira la frescura radiante de la paz apacigua el corazón dándole la fuerza de nuevo a la verdad pudiendo permanecer aquí dentro absolutamente cuánime en paz a salvo de las decisiones que otros hayan hecho en mi entorno la atmósfera de este oasis de luz no se ve afectada por esas dudas ni miedos Aquí solo hay luz y claridad. La luz misma de la fuente suprema, sabia, amorosa, protectora, es la que brilla aquí. Es la que trae tal claridad en este espacio. En mi corazón. Que todo se vuelve. Pacífico. Todo se vuelve. tan fácil de entender, más allá de las reacciones evidentes ante mí, de mis propias reacciones inconscientes, en esta claridad de corazón a corazón, tengo la fuerza, la paz, para entender la semilla del miedo que se había plantado y que poco a poco este brillo de paz de la verdad profunda y eterna de quien soy en realidad el alma originalmente amorosa libre con tal capacidad de perdonar flexible sabia profundamente amada por Dios esa fuerza espiritual apaga la sombra del miedo automáticamente cuando la luz de la conciencia se enciende, todas las sombras se disipan aquí dentro. Siento la verdad fluir en mi propio intelecto, clara sin confusiones de como la paz empieza en mí como una fuerza vital que va tomando brillo directo de la fuente y recarga el alma le da sentido al corazón y me enseña de nuevo quién soy yo la imagen misma el océano de paz yo el alma un océanito que refresca que ayuda a traer la paz que tanto se necesita en la atmósfera recargando mi propio villo directo del sol de pan. como la luna que refleja esa luz tan potente tan tranquila y fresca del sol me siento sanando empoderando a mi propia mente. Soy paz, tranquilidad, soy verdad. Siento esa fuerza original de mí recargándose, intensificándose y logrando desbordar mi corazón soy una estrella radiante absolutamente brillante con mi propia naturaleza de paz en su máximo potencial ayudando a crear luz de esperanza donde más se necesita. Y dejo que el corazón siga trayendo esa frescura hacia cada rincón. La paz la tranquilidad, el amor, desbordando desde mi corazón, cubriendo los corazones de quienes tanto lo necesitan. es como un imán que atrae los corazones que atrae los mismos pensamientos tranquilos y poco a poco se puede transformar hasta la atmósfera más cargada Un pequeño fósforo en medio de una gran oscuridad es capaz de traer la luz necesaria y con una sola llamita encender tantos otras. Sentir que la oscuridad y el dolor de la violencia solo trae sufrimiento. No hay un cambio verdadero cuando el alma no reconoce su propio camino. Su propio Potencial al encender mi propia conciencia de que la paz es lo que soy, lo que siempre soy, y dejar que sea eso lo que llene mi corazón. pensamientos concentrados en paz en perdón en amor me permite sanar mi propio corazón y realmente desde el fondo de mi propio ser desear que cada ser vivo en este mundo más allá de la cara que me muestra pueda volver a estar bien que cada corazón latiendo pueda estar fresco de nuevo con la paz que el fuego de la ira que destruye incluso toda la capacidad de reflexión pueda extinguirse con la frescura de esta paz verdadera, que la luz del Ser Supremo, la protección, esa profunda misericordia y amor hacia cada ser vivo me vuelva a traer la esperanza de que un cambio tan diferente, una transformación de paz, es posible. Pero ese cambio empieza por mí. Mientras más almas mantengan viva esa llama de amor, de esperanza en su propio corazón. Más pronto esas nubes oscuras se podrán disipar sentir como mis buenos deseos funcionan casi como una bendición que ayudan a las almas a tomar fuerza directo de la fuente suprema y así visualizar a este mundo esa luz divina eterna de paz que ha estado siempre brillando lograr emerger entre medio de esas luces hacer que la atmósfera del planeta entero vuelva al equilibrio que la solidaridad la empatía la paz la hermandad vuelva hacer prioridad en cada corazón latiendo que la luz vuelva a tomar fuerza y así encendida, compartiendo esa paz, la tranquilidad desde mi mirada, desde mi sonrisa, ayudar a todos los seres con quienes me encuentro esta semana a sentir esa protección esa guía, esa libertad que solo se puede vivir con la paz, sintiéndome lista, listo para esta semana, poco a poco, moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvan aquí y a la hora entonces, para terminar la tarea para esta semana, dice cambiar los pensamientos muy fácil, verdad ¿cuánto duramos de cambiar un pensamiento a otro? un microsegundo entonces es muy fácil dice, los pensamientos son como semillas así como son mis pensamientos así será mi actitud y mi comportamiento. Por lo tanto, no debería concentrarme tanto en el comportamiento erróneo como en el pensamiento que lo causa. Necesito ser consciente de cuánto daño se causa con esos pensamientos negativos. Los pensamientos negativos e inútiles acaban por apartarme a mí de mi propio camino, la tarea de un estudiante espiritual, de, como me gusta llamar un ángel en, en entrenamiento, es cambiar las situaciones mediante los pensamientos, así que primero debo cambiarme a mí mismo y entonces podré cambiar al mundo.